Campeones de League of Legends en 10 segundos Twitch Su básico se aplica un veneno A la sexta marca hace mucho daño Beto en negro Y al salir gana velocidad de ataque Tiene un charco de veneno Explota la marca de veneno Everything black black Everything everything all black Si quieres que tu campeón favorito se haga en un video escribir en los comentarios